he visto que el vídeo que dormí en la morgue os gustó bastante de hecho si no lo habéis visto os dejo aquí una etiqueta para que le echéis un vistazo y bueno como veis que os gustó bastante pues esta vez he venido a dormir o a intentar dormir a lo que es un tren abandonado que os recalco el tren está abandonado pero lo que es el recinto todo lo que es el área no está abandonado de hecho hay trabajadores está en uso y bueno pues está ahí también el riesgo que hay que entrar sin en que te vean y bueno va a ser un poco un poco duro porque no es fácil venir a dormir solo hace un calor bestial así que vamos para allá bueno pues por fin he podido descansar la verdad es que estoy un poco reventado de toda esta caminata y ahora voy a proceder a enseñaros un poco el tren porque yo creo que os va a gustar es bastante peculiar y bueno va a ser el sitio donde voy a pasar la noche hoy y bueno como veis este es el baño eh, me sorprende que dentro lo que cabe está bastante limpio y ese es un punto a favor a ver no creo que lo use pero no sé suelen estar bastante sucios eso sí hace un calor aquí porque yo creo que aunque el revestimiento es de metal, esto tiene también mucho plástico y eso hace que se junta aquí el calor. Esto en verano debes de flipar. Bien, seguimos. Este es como el pasillo principal de lo que es el tren. Esto es el almacén que bueno. pone que antes de entrar hay que asegurarse que el pantógrafo está bajado. El pantógrafo es lo que va por encima del tren para coger la electricidad. No sé si lo hizo porque aquí habría algún tipo de maquinaria, no lo sé, es muy raro. Pero bueno, como veis... Aquí hay ropa apilada, que esto es muy raro. Yo supongo que aquí ha venido alguien a vivir hace tiempo, porque esto no corresponde con lo que es el tren. Aquí tenemos los dormitorios que están cerrados. Me con la puta. Vale, tengo un pequeño problema: ya que los dormitorios es el sitio donde en teoría debería de dormir, porque se supone que hay camas y están cerrados. Alguien ha echado la llave, no sé si como he dicho antes alguien estuvo durmiendo y para evitar que viniera aquí pues lo cerraron, pero joder me raya un poco porque si los dormitorios están cerrados no sé dónde voy a poder dormir. Voy a seguir enseñándoles el tren pero algo tendré que pensar porque uff, dormir en el suelo si no va a ser duro. Bien continuamos con la zona que es el taller que es este de aquí que bueno, como veis está lleno de herramientas que aquí es donde llevarían todo tipo de reparaciones bien, y vamos a continuar por aquí arriba y justamente llegamos a la zona donde pues aquí estaría el maquinista controlando lo que es el tren a pesar de que esto tiene bastantes ventanas son muy pequeñas y la verdad es que no favorece mucho la visión bueno, yo supongo que también es un tren tampoco cuando lo vas conduciendo tienes que estar mirando a los lados porque no tienes que hacer adelantamientos ni nada. Recalco que el calor que hace aquí es bastante insoportable y no sé si yo durante el verano tendrían algún tipo de sistema de aire acondicionado porque es que si no esto sería, vamos, un infierno. Bueno, continuamos por lo que es la sala principal que aquí es donde he puesto un poco el campamento base por eso veréis cosas mías como es esta mochila, el tipo de móvil, la otra mochila. Me llama mucho la atención algunos elementos que hay en este tren por ejemplo esta vieja máquina de escribir está un poquito rota por aquí. La vieja tele, que nunca falla para el entretenimiento dentro, dentro del tren. Aquí tenemos otra sala que supongo que será la del generador. Y bueno, ahí tienen esos recipientes que supongo que ahí guardarían cosas. Están bien atados para que no se muevan. Y nada, pues aquí ya sería salir a, la, a lo que es fuera. Hay ahí otro tren que lo está tapando, pero esto sería la parte de, de adelante. O de atrás, no sé. La verdad es que no sé cómo funcionaría. Y bueno, eso sería lo que es un poco el tren... Yo creo que es bastante interesante porque no es algo muy habitual de ver así que aún tengo tiempo. Lo que voy a hacer es un poco recorrerme la zona para hacer fotos, hacer planos. Sobre todo voy a ver cómo puedo entrar en el dormitorio porque supone que es el sitio donde debería de dormir y bueno la verdad es que ya tengo hambre pero es que debo esperar porque todavía es muy pronto para cenar. Yo creo que el sitio está, está bastante chulo así que vamos para afuera. Hostia, joder, mierda de trípode. Normal, el parasol, yo creo que lo ha salvado. No, si es que lo que no me pasa a mí, por grabar una mierda de toma, se me ha quitado la cámara. Pone que apaga y encienda, pues que le voy a apagar. Y aún así, no sé, se puede tener que quitar la batería. Lo primero que voy a hacer es intentar despejar un poco todo esto porque no quiero cenar con tanta suciedad. Ya tengo bastante limpia lo que es la zona de comer. Voy a sacar todo lo que es la comida. Y es que la verdad es que me morí de hambre y es que la cena que toca hoy es, yo creo que espectacular. Bueno, pues ya he terminado de comer, la verdad es que la cena ha sido riquísima, ha sido un poco turbia porque a la mitad pues eh, empezaron como a encenderse locomotoras, algunas salieron, otras entraron y claro, todo esto está oscuro, entonces yo con las luces que doy pues se me ve mucho, entonces he tenido que tener mucho cuidado, pero bueno, he podido cenar por lo menos tranquilo. Algo muy rico, calentito. Y nada, pues ahora simplemente viene la parte de dormir, que la verdad es que ya se está notando el sueño. Bueno, como veis aquí ya he recogido todo. Y nada, voy a dejar todo como estaba. Uy. Bueno, lo dejo un poquito más limpio, eso sí. Y bueno, ahora no queda otra que ir hacia el dormitorio. Y bueno, he tenido suerte y lo he conseguido abrir. Y voilà, esta será mi habitación por un día. Eh, voy a limpiar un poco lo que es la zona Porque ahí es donde dormiré Si mal no recuerdo en la parte de arriba Justamente donde estaba el conductor Había como una especie de almohada Así que la... Uy va. Uy va, joder que me caigo Pues es justamente esta Que es la que utilizaré como almohada Así que la voy a coger Bien, ahora lo que voy a hacer es Coger todos mis materiales Las mochilas y todo Y las voy a meter aquí para tenerlo todo bastante protegido, me gusta porque aquí tengo un armario donde puedo guardar las cosas y además la puerta esta tiene pestillo desde dentro por la que la puedo cerrar sin problemas que sé que nadie entrará, esta es mi mochila aquí dentro por aquí aquí están todas mis cosas bastante protegidas y bueno pues como siempre toca una, una pequeña reflexión como bien sabéis dormir fuera de casa pues no es nada, nada fácil eh, algo que da bastante seguridad y que lo comprobado es la luz cuando estás en un sitio muy luminoso te sientes quieras que no te sientes bastante protegido y cuando estás en penumbra aunque el sitio sea en sí más seguro no sé es como que bueno es lo que tiene la oscuridad no quiere decir que tenga miedo a ella, pero sí que es un elemento bastante peculiar cuando estamos en estas situaciones. El día, la verdad, es que ha sido un poco raro, ya os digo. Eh, Tiene muchas complicaciones. Son experiencias únicas eh, que a mí me gusta vivir. No lo recomiendo que la haga nadie. Y bueno, como bien dije en el otro vídeo, pues te pone un poco en la piel de la gente que vive en la calle y que creas que no es bastante duro es muy duro bueno empieza a refrescar un poco ahora que ya es de noche completamente así que voy a entrar ya adentro porque tengo ganas de, de dormir espero poder dormir bien esa es justamente mi habitación así que si alguien pasa por lo que es este pasillo y ve el salud luz va, va a ver que hay alguien dentro la verdad voy a cerrar la puerta Puedo echar el pestillo aquí también. Ahora mismo nadie puede entrar. Pues ya estoy listo para dormir Así que voy a dejar la cámara por aquí al lado Por si hay que grabar algo Y nada, apago luces Y nos vemos mañana objetivo completado ya he pasado aquí la noche eh, estoy un poco destrozado porque el colchón era un poco duro pero bueno quitando eso he dormido el tirón que eso está bastante bien solo me he despertado una vez entre la noche no me ha molestado ninguna máquina de las que ha pasado no he tenido ningún incidente nada ¿no? así que yo creo que, que todo bien y pues reto conseguido pues, ¿no?